Hola amigas y amigos del Rincón Gráfico y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les tengo este sencillo y fácil video tutorial de cómo realizar el envejecimiento del rostro de alguien. En este caso he utilizado una fotografía de Angelina Jolie con la cual he realizado este efecto que se hace de manera fácil y sencilla utilizando muy pocas herramientas. Al final de este tutorial, ustedes serán capaces de lograr esto que ustedes ven en pantalla. Empecemos. Lo primero que haré es cerrar este archivo que tengo abierto. Y la idea es conseguirnos dos imágenes, la que queremos envejecer y una de la cual vamos a extraer las arrugas o las texturas de las arrugas para lograr el envejecimiento como el que acaban de ver anteriormente lo ideal es que consigan imágenes que sean de un tamaño parecido por ejemplo la que yo tengo de angiolina si yo me voy al menú imagen y le digo tamaño de imagen es de 1024 x 768 píxeles a una resolución de 150 píxeles por pulgada y la de la anciana que vamos a utilizar text la textura de las arrugas, de las arrugas es de 900 por 1200 es decir que son imágenes muy similares la diferencia es que la resolución de estas es de 72 y que la imagen es vertical pero prácticamente son muy similares para empezar este tutorial lo que haré es tomar la herramienta de de rectángulo de selección y voy a seleccionar el fragmento de la imagen que quiero utilizar para sacar la textura de las arrugas la selecciono estando sobre la capa fondo le digo control c o oh, manzanita c copiar me voy a la imagen de quien queremos envejecer en este caso Angiolina y le voy a decir control v o control v de vaca como dicen algunos y la pegamos entonces ahí está la idea, ¿Cuál es la idea? Es no dañar la imagen original y lo que vamos a hacer es duplicar esta capa. ¿Cómo duplico esta capa? Desde el menú capa le digo duplicar capa o control J o manzanita J en el caso de Mac o simplemente tomo la capa y la arrastro al icono de capa nueva y automáticamente me la duplica. Lo que voy a hacer es apagarle el ojo a la capa original y lo mismo vamos a duplicar este, esta, la de la anciana. le Voy a decir control J o manzanita J. Le vamos a apagar el ojo a esta. Vamos a bajar la capa para mantenerlas apagadas y vamos a trabajar con estas dos. Entonces ya tenemos las dos capas con las cuales vamos a hacer el envejecimiento vamos a tomar la capa 1 que en este caso es la de, la de la anciana y la voy a renombrar texturas listo y Vamos a poner a esta angelina esta capa bueno. Voy a tomar la capa de las texturas y le voy a reducir la opacidad para que nos permita ver la capa que hay debajo. Y con la herramienta de mover capa o con la herramienta de mover lo que hacemos es empezar a sobreponer que casen los elementos como los ojos, los labios, las orejas. encima de la imagen que queremos envejecer en este caso como es un poco más grande la, la imagen de la textura de, de las arrugas le voy a decir con ella activada menú edición y le voy a decir transformación libre y con la tecla shift voy a reducir un poco para que nos vaya concordando Que concuerde la, la boca y la nariz, le voy a dar enter para aplicar o doble clic, y si yo miro ya se empieza a ver un poco el efecto. Ahí está. Lo que vamos a hacer a continuación es empezar a eliminar los sobrantes, digamos el como la ropa de la señora que estamos utilizando de textura partes así y lo vamos a hacer con la herramienta de borrador la herramienta de borrador está en esta parte de la barra de herramientas o la pueden activar con la tecla e con la letra e es concretamente esta de borrador la primera para configurar la herramienta de borrador damos clic derecho sobre cualquier parte del área de trabajo y podemos dejar el tamaño más o menos así. La dureza la dejan en cero. ¿Para que Para que él borre de manera degradada. Suavizada. Y no de manera dura. Si yo le dejo la dureza al borrador al 100%. Me va a borrar de esta forma. Entonces le vamos a decir que la dureza esté en ceros. Y empezamos a eliminar los sobrantes. A ponerle toda la opacidad al ciento por ciento en la capa, vamos a eliminar los oídos, la parte de la ropa. Y la idea es dejar una especie de máscara. Ahí está. Voy a reducir un poquito la herramienta del borrador. Para eliminar los ojos. Para que nos queden los ojos de Angelina. Y reduzcamos la menos. En el caso de los labios. A dejar un poco para el final lo voy a bajar acá la opacidad para ir viendo cómo está listo también hay que borrar las cejas vamos a aumentarle un poquito el tamaño y que nos vayan quedando las cejas de Angelina Jolie está. Entonces si ustedes observan el cambio se empieza a ver prácticamente de, de manera inmediata. Y ahí está. Vamos a tomar otra vez el borrador. A, a borrar la nariz y ahí está darle un poco más la opacidad muy bien ahí está ahora que vamos a hacer a continuación vamos a utilizar una herramienta que hay en photoshop que se llama la herramienta del dedo la, la herramienta del dedo realmente para qué sirve sirve para yo poder estirar o modelar un poquito los píxeles para correrlos en este caso lo que vamos a hacer es coger los pómulos de, de, la, de la imagen que utilizamos de base para envejecer y vamos rellenando acá y ahí está si ustedes observan el envejecimiento prácticamente se hizo de una de manera instantánea con la herramienta de mover capa activada voy a correr un poquito la textura Y con la herramienta del dedo vamos a, a mejorar acá esto, la parte de la nariz. Y ahí está amigos, observen que, que prácticamente el envejecimiento se hizo de manera rápida instantánea sin utilizar tantas herramientas se llevó a cabo vamos a aumentarle todo para ahí está para completar estas partes de la frente vamos a utilizar una herramienta que hay acá en photoshop que se llama la herramienta de tampón de clonar para qué sirve pues para clonar píxeles como la palabra lo dice voy a tomar la herramienta de tampón de clonar y es muy fácil de utilizar digamos si yo quiero clonar esta parte para aplicarla acá simplemente me paro sobre lo que quiero clonar presiono alt control y él me empieza inmediatamente a clonar lo que yo necesito y ahí está si quieren para que se vea mejor podemos difuminar un poco con, con la herramienta del dedo y ahí está Si yo le apago el ojo y se lo prendo, observen ya cómo se ve. Cambia de manera inmediata. Y finalmente para terminar este video tutorial lo que voy a hacer es colocar el cabello canoso de Angelina para que realmente parezca una persona mayor de edad ya con canas y todo voy a tomar esta capa la voy a duplicar le voy a decir que se llame canas ahí está y con la misma herramienta de borrador voy a eliminar el el rostro no necesitamos el rostro sino solo el cabello Ahí ya quedó y vamos a eliminar también el fondo De una vez les, les, les enseñó el uso de una herramienta una herramienta en photoshop que se llama la herramienta de varita mágica la cual selecciona píxeles de un mismo color o de una misma tonalidad para ello ustedes simplemente dan un clic y automáticamente él lo hace para volver a hacer otra selección acá voy a activar este icono que se llama adicionar o añadir a selección y ahí me quedan ambas partes si quieren le decimos desde el menú selección modificar desvanecer y le voy a decir que me desvanezca a 5 píxeles, le digo ok, esto con el fin de que en el momento de eliminar los bordes no queden tan duros y ahí está. Voy a decirle en menú selección, deseleccionar y le vamos a decir a Photoshop desde el menú imagen, ajustes, de saturar para que quede en escala de grises si yo vuelvo y prendo el resto de las capas ahí ya va a quedar prácticamente como una persona mayor ahí está nos toca con la herramienta borrador borrar un poco de lo que nos haya quedado faltando sobre la capa canas Queremos quitarle color a una parte específica. Podemos utilizar la herramienta de esponja. Le digo desaturar y desaturo las partes que yo quiero que no se vean. Digamos estas partes. Y ahí está amigos y amigas de manera fácil rápida y sencilla nos quedó esta foto envejecida obviamente hay que perfeccionar ciertas cosas mejorar pero la idea es esta espero que les haya gustado este video tutorial pregunten por favor comenten compartan un abrazo y hasta la próxima chao si el video te gustó por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos